Bienvenido a Glitch Pop News. Ubisoft anuncia DLC de Assassin's Creed aun cuando el juego todavía no sale a la venta. Al parecer la filtración que nos indicó cuánto espacio disponible tendrá el PlayStation 5 era verdad, y Cliff Lesinski regresa a la industria de los videojuegos gracias a las musas de Fall Guys y Among Us. Antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta, ¿ya te suscribiste al canal y activaste la campanita? ¿No? Vamos, te invitamos a hacerlo para que puedas ser notificado de cada video que realizamos para ti. Para los veteranos del mundo de los videojuegos aún podemos recordar cuando los títulos podían disfrutarse de principio a fin sin pagar un solo centavo adicional. Todo el contenido adicional era desbloqueable en la historia, nuevos skins o nuevas armas estaban ocultos dentro del juego base y para obtenerlos simplemente debemos hacer lo que más nos gusta, jugar y jugar. Con el paso del tiempo llegó el contenido digital y con él ahora los famosos DLC, que le permiten a los desarrolladores tener un ingreso extra al hacernos gastar dinero si queremos desbloquear nuevos capítulos de las historias de nuestros juegos, o algún nuevo traje para el personaje principal. Todo esto ya se ha convertido en el pan de cada día de los desarrolladores, pero en esta ocasión Ubisoft se dejó ver un poquito anticipado con la información, al anunciarnos dos DLC para el juego de Assassin's Creed Valhalla, cuando el juego ni siquiera ha tocado los estantes en las tiendas. Mediante sus redes sociales Ubisoft nos anuncia que en primavera del 2021, el título tendrá una expansión de nombre God of the Dreads, en la cual podremos explorar la historia y folclore irlandés. Posteriormente, en verano de ese mismo año, se viene otra expansión de nombre The Sea of Ferries, en la cual podremos vivir eventos vikingos acontecidos en Francia. Por si esto no es suficiente, Assassin's Creed Valhalla contará con eventos de temporada cada tres meses a partir de diciembre de este año. Dentro de estos mismos podremos obtener nuevos asentamientos, modos de juego, objetos y formas de conseguir experiencia para nuestros personajes. Las dos expansiones que mencionamos inicialmente serán contenido de paga, que se puede comprar por separado del juego base o bien las podemos obtener de forma anticipada si compramos la versión Gold o Ultimate de Assassin's Creed Valhalla. Sin embargo, las temporadas rotativas de cada tres meses serán contenido gratuito. Generalmente los pases de temporada o expansión de los juegos hoy en día le sirven a los desarrolladores para revivir la llama de los títulos una vez que los gamers ya hicimos todo lo que podíamos con el juego base, y ayuda a mantener el juego a flote por algún tiempo adicional, pero con este anuncio por parte de Ubisoft, podríamos pensar que el contenido fragmentado en pases de temporada podría haber salido el mismo 10 de noviembre como parte del título y que solo lo removieron para poder exprimir un poquito más las carteras de los fans. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Te emocionan las nuevas expansiones o te indigna que no te den un juego completo desde su salida? Ya veremos qué tantas horas de diversión nos entrega la campaña, para así poder realmente decidir si las expansiones fueron una estrategia para generar ganancias o si en verdad se sienten como un contenido adicional. Hace tiempo se había realizado una supuesta filtración del Dead Kit del sistema PlayStation 5, en el cual nos mostraban la capacidad de almacenamiento disponible que tendríamos para guardar nuestros juegos y DLC. Si recuerdan, el SSD que incluye la poderosa consola de Sony tendrá una capacidad de 825 gb sin embargo debemos tomar en cuenta el almacenamiento del sistema y otros aspectos como el sector de arranque, así que nunca tenemos realmente el 100% de su capacidad para nuestro uso. En la filtración podíamos observar que el espacio ocupado por el sistema de PlayStation 5 era de un 20% la capacidad del SSD, teniendo como resultado un espacio disponible de 664 GB. Hasta aquel entonces esta información no estaba confirmada, y Sony tampoco hizo algún comentario al respecto, sin embargo hace unos días Sony mostró un video con características novedosas de su nueva interfaz de usuario, su UX y en ella pudimos ver información que nos permite estar casi seguros de que la información filtrada es verídica. En la pantalla principal del PlayStation 5 en el video de Sony, podemos identificar en la parte inferior de la pantalla algunos iconos que nos permiten desplazarnos a las diferentes opciones que tiene la consola, y en el video de filtración se pueden observar prácticamente los mismos iconos, uno que otro con una variante gráfica, pero siendo un dev kit de la consola, suena lógico que la información no coincida al 100%, además de eso en la filtración pudimos observar el arranque de la consola que resultó ser casi idéntico que en el video oficial, Atando cabos, podemos suponer que la información es verídica y que la capacidad de almacenamiento de la consola será de 664 GB para el usuario. ¿Y a ti qué te parece este dato? Sinceramente, pensamos que siendo este el veredicto, la mejor versión de la consola es la que tiene el lector de discos. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Aunque compremos los juegos en formato físico, de todos modos nos hace instalar un montón de contenido dentro del disco duro. Pero bueno, la poquita información que se lea desde el disco ya es una ayudita y al final nos echa la mano si lo borramos y lo queremos reinstalar. Recuerda que el PlayStation 5 estará disponible el próximo 12 de noviembre aquí en México. ¿Tú pudiste apartar el tuyo? Para nosotros los gamers, los videojuegos en su mayoría significan diversión. Cualquier título que se nos venga a la mente está enfocado en entretener y en divertir al jugador. Sin embargo, no para todos significa lo mismo. Tras bambalinas, todo videojuego tiene un equipo de desarrollo que hace lo posible para que este juego vea la luz y nosotros podamos jugarlo. A veces, para este grupo de personas, el desarrollo de algún videojuego se puede convertir en un verdadero infierno. Trabajos forzados, horas extras, noches sin dormir, busque arreglar pleitos familiares por no convivir con los hijos, y así nos podríamos pasar un buen rato hablando de lo frustrante que puede ser el desarrollo de un videojuego. Y todo para que exista la posibilidad de que el juego sea rechazado por los gamers y no recupere la inversión que tanto les costó. Realmente se escucha fatal, ¿cierto? Pues eso le pasó precisamente a Cliff Lesinski, conocido por su participación en juegos como Gears of War. Cliff fue cofundador de un estudio llamado Boski Productions, y ellos fueron los encargados de entregarnos dos títulos uno con nombre Love Breakers y el otro llamado Radical Heights. Ambos títulos fueron muy ambiciosos, sobre todo Love Breakers. Sin embargo, después de haber pasado por todos los problemas que mencionamos en un inicio, el juego no tuvo la recepción esperada, generando una pérdida enorme para blesinski Después de estos dos fulminantes fracasos, Cliff decidió renunciar a la industria de los videojuegos, y hasta ahora no había encontrado la inspiración que necesitaba para volver a intentar la creación de un videojuego, pero hace poco pudimos escuchar de él, y es que anunció que al ver el éxito que han tenido juegos como Fall Guys y Among Us, se dio cuenta de que un juego no tiene que ser tan demandante ni gastar millones de dólares para su desarrollo, y así poder ser un éxito en el mercado. Creemos que por fin se dio cuenta de que lo que importa en un videojuego es que este te divierta y entretenga a los gamers, no tanto el apantallarlos con mecánicas de juego complejas y gráficas alucinantes. A pesar de que no dio detalles sobre la inspiración que había recibido, es muy reconfortante pensar que podremos tener de regreso a este creativo y ver con qué nos sorprende en el futuro. Así que ya lo sabes, si vas a entrarle al mundo del desarrollo de videojuegos, toma esto como experiencia, y antes de comenzar a desarrollar un título, piensa en la diversión antes que en el presupuesto. Antes de irnos no olvides reaccionar a nuestro video y comentar tu opinión sobre las noticias que te presentamos, tú sabes que nos encanta leer los comentarios y responderlos lo antes que podamos. Y hablando de comentarios, te traemos el comentario del día. Y este es el comentario de nuestro amigo El Titi. Espero que Billy sea parte de easter eggs o algo así. Y que Leatherface aparezca para querer matarte. Y que le dé más intensidad así al modo de zombies. Si llegaran a ser solo unos skins no me gustaría tanto. En esto no podríamos estar más de acuerdo contigo. La verdad a pesar de que se ven muy chidos los skins para nuestros operadores. sí estaría de lujo que sean incluidos como algo dentro del juego. Aunque esta actualización apenas salió ayer no hemos tenido la oportunidad de probarla. Pero escuchamos que Leatherface sí sale. Así que habrá que estar al tanto y al pendientes de correr cuando se nos aparezca. Y con esto nos despedimos por hoy, pero esperamos verte mañana. Esto fue Glitch Pop News y esperamos verte pronto con más noticias.